De diferentes maneras, el mensaje que rodea a Jesús, es decir, no solamente lo que Él expresó por Él mismo, sino lo enseñado por las personas que antes y después de Él están conectadas con su misión o con su mensaje. Nos indican, insinúan, nos enseñan de varias formas funciones sobre el poder del corazón que en la actualidad el común de las personas desconocen. Una de ellas, por ejemplo, son las referencias que encontramos acerca de que nuestro corazón guarda memoria. Nuestro corazón tiene la capacidad de grabar información. Y lo podemos ver, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, en una parte que se refiere a cuando Juan, Juan el Bautista, muy niño, soltó su lengua para comenzar a hablar sobre Dios, sobre el reino. Y dice, dice que las personas que estaban alrededor y que escucharon a Juan, a este bebé, hablando sobre Dios, dice claramente, sus palabras se guardaron en el corazón de ellos. Es una referencia clara de que el corazón está grabando, pero en otros, en otros pasajes también lo podemos encontrar. Por ejemplo, en el mismo libro de Lucas, hay una parte donde Jesús hace una invitación y nos llama a cuidar el corazón, porque el corazón puede cargarse con embriaguez, con el afán de este mundo. Y que era necesario que cuidáramos de que nuestro corazón grabara o se cargara con ese tipo de cosas. Pero hay otro pasaje donde Jesús también habla acerca de, de que el corazón se está cargando con tristeza. Dice, vuestro corazón se carga con tristeza a causa de que os digo esto. Pero más adelante, continuando la línea de esa misma enseñanza, dice que nos volveríamos a ver con Él y entonces nuestro corazón se cargaría de gozo. En esas últimas dos referencias estamos hablando o, o podemos ver claramente que se refiere a una cuestión emocional, tristeza, gozo. Pero en las dos primeras estamos hablando de que se puede cargar de memoria, de palabras, de conocimiento. En general tiene que ver con que el corazón graba, registra. Registra lo que vivimos, registra lo que pensamos, registra lo que escuchamos, registra toda nuestra vida. Y eso ya es totalmente diferente a lo que todo el tiempo hemos creído, que simplemente tiene sangre, re recibe sangre y manda sangre por el cuerpo. En una segunda instancia, otra de las funciones que con mucha importancia llega a resaltar Jesús en sus enseñanzas y en sí el mensaje que lo rodea es que el corazón puede pensar. Claro, si el primer paso es que graba memoria y acumula memoria, luego tal como lo hace el cerebro puede procesar esa memoria, porque el pensamiento es precisamente la lectura de la memoria que se ha aprendido. Entonces, esa memoria que recibe el corazón se convierte también en pensamiento. Obviamente un pensamiento diferente al que tiene la mente. ¿Sí? Una, es un mecanismo distinto. Y hay varias partes en Lucas y también en Mateo, donde dice, por ejemplo, Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestro corazón? Es una expresión literal, donde Jesús está conociendo el pensamiento que tienen esas personas en sus corazones. Pero también hay otra referencia donde dice, por ejemplo, pero si aquel siervo dijere dijere en su corazón, es una forma de pensar en su corazón, así como cuando cuando te das cuenta de tu pensamiento en la mente que estás diciendo algo y te escuchas, entonces Jesús dice que si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, es un pensamiento desde el corazón, desde la memoria del corazón, y así por ese estilo hay varios pasajes donde nos está hablando de que el corazón está albergando formas de pensamiento. Que si lo analizamos bien, nos damos cuenta que señala la forma de intención. Es decir, la forma de pensamiento que tiene el corazón es la intención. Entonces, en el capítulo anterior hablábamos al respecto de lo que sale como, como palabra, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y si lo sumamos con esto que estamos viendo, de que el corazón guarda memoria y de que además piensa... Tenemos que concluir que la abundancia del corazón no está solamente señalando que el corazón se llene de palabras, sino que el corazón se carga de energías, de memoria. Y según esa memoria va a procesar una forma de intención. Y lo otro que hay que tener muy en cuenta hasta aquí es que Jesús lee esa intención. Pero como mencioné en el live que hice sobre esta serie de Jesús y el pensar con el corazón, no estamos hablando de Jesús como la personalidad solamente, sino el ser que hay a profundidad. Y para mí la expresión es de que Jesús vino a representar un mensaje del ser del universo. Entonces puedo hablar de Jesús como el universo también. Y esto para decir que el universo conoce lo que tú sientes en tu corazón, lo que tú piensas en tu corazón que es mentira los secretos que nos guardamos y que nadie los conoce, no. Mi corazón piensa esa intención y el universo automáticamente la conoce. Y Jesús, obviamente, en su conciencia, en esa conexión desde el verbo hecho carne, sentía esos pensamientos que estaban en el corazón de las personas que lo rodeaban, eso que estaba aconteciendo alrededor de él. Y comprender ese mecanismo de que el corazón grave memoria y pueda pensar se, se convierte en un elemento fundamental que en otra enseñanza de Jesús podemos valorar. Cuando él decía, no contamina lo que entra en el ser humano, sino lo que sale de él porque del corazón proviene. Es decir, que lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo hago, está siendo un reflejo de lo que estoy guardando en mi corazón. Y si recordamos una de las enseñanzas que mencioné al principio de que debíamos cuidar el corazón, de qué se engrosa, de qué se carga, de que se, se pudiera cargar con embriaguez o de que se pudiera cargar con los afanes de esta vida. Ese tipo de cosas engrosan el corazón y generan una intención que luego se conecta con otras palabras muy importantes de Jesús. Cuando decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y por qué está lejos el corazón de él? Porque, en otra parte, refiriendo a una profecía de Isaías, que aquí me parece importante señalar que Isaías es uno de los profetas que más denuncia a ese supuesto Dios del Antiguo Testamento, y deja algunas profecías que Jesús retoma, por ejemplo esta, cuando menciona, el corazón de este pueblo se ha engrosado, es decir, se ha cargado. Con un, con un tipo de memoria cuyo pensamiento o cuya intención es de esa que Jesús advertía que debíamos cuidarnos. Es de esa que Jesús decía que cuando salen esas cosas del corazón es lo que contamina al ser humano. Es de esa que Él invitaba y decía, oye, en vez de fijarte tanto en si está limpio donde estás comiendo o si estás comiendo en día de ayuno o si te lavaste las manos para comer según la... la lo que pasaba en ese tiempo y la norma que tenían los judíos en ese tiempo, él decía, hay que cuidar lo que está pasando por dentro. Entonces, dice, el corazón de este pueblo se ha engrosado y ojo con las consecuencias que tiene. Más o menos decía, para que con los ojos no vean, para que con los oídos no oigan, no escuchen. Y mucha atención con esto. Para que con el corazón no entiendan. Y ahí... Caemos en otra de las facultades o funciones que tiene el corazón y es el entendimiento. El el corazón el corazón tiene capacidad de comprensión, tiene inteligencia y es una inteligencia que está netamente dedicada al espíritu, es una comprensión espiritual, es una inteligencia para entender los asuntos del reino, digámoslo así, los asuntos de padre madre, los asuntos del espíritu y del ser. Pero como el corazón se engrosa se aleja de esa capacidad de entendimiento. Y ahí es donde Jesús dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Y cuánto nos pasa en esta humanidad que haya mucha palabrería al respecto sobre Jesús para alabar y el mismo Jesús dice, en vano me honran? En vano, porque siguen o co convierten como mandamiento las doctrinas de hombres. Es decir, seguimos lo que nosotros, entre nosotros, creemos que debe ser la cercanía con Dios pero no buscamos lo que Él nos está pidiendo o donde, donde se guardó la posibilidad de nosotros ser uno con Él, que es el corazón. Y aquí podría decir incluso que por eso, por eso ocurre que, por ejemplo, comunidades indígenas que tal vez ni siquiera conocen el nombre de Jesús, pero lo que guardan en su corazón y lo que expresan de su corazón los acerca a Él, porque los acerca a la vida, porque los acerca al universo. Entonces, ¿Qué podemos aprender de todo esto? Dice, el corazón guarda memoria, el corazón piensa, tiene intenciones, pero hay que cuidar esa memoria y esa intención porque puede alejarnos de la facultad natural que tiene el corazón de entender. Tal como lo denunció Jesús y le decía, por ejemplo, a los judíos, vosotros no entendéis mi palabra. Y en una parte, en una parte, donde los apóstoles van y le preguntan, Señor, eh, ¿nos explicas la parábola? Y él les dice, ¿pero acaso también vosotros aún tenéis el corazón? Escuchen bien, ¿endurecido que no podéis entender mi palabra? Nuevamente, el mensaje de Jesús está cifrado, codificado para ser entendido a través de la inteligencia del corazón. Pero hábitos, emociones, memorias de muerte, de destrucción, de indiferencia, de odio, de venganza, de rencor. Cosas como esas que se han guardado en el corazón bloquean esa función. Por eso dice, se engrosa, se endurece, como si se hiciera una capa alrededor del corazón. Y no permite que la facultad de entender con el corazón se active. Y esa facultad de entender es la que nos acerca a la naturaleza espiritual, de padre y madre, lo que vino a enseñar Jesús a la naturaleza crística que todos tenemos. Por lo tanto, hay un llamado importante en este capítulo de la serie Jesús y al pensar con el corazón y es que comencemos a cuidar lo que cargamos en el corazón y que nos enfoquemos en poder recuperar, resaltar, utilizar esta facultad de entendimiento que nos permita acercarnos al reino, al Padre Madre, al universo como lo quieras ver en el próximo episodio veremos desde las enseñanzas, desde este mensaje alrededor de Jesús, ¿cuál serían entonces los mecanismos o los pasos para desengrosar el corazón? Para quitarle esas capas, para recuperar el entendimiento del corazón, la inteligencia que viene del universo para permitirnos ubicarnos dentro de la vida que estamos teniendo, dentro de esta oportunidad hermosa de caminar este planeta. Entonces, si no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Te invito a que me cuentes, me dejes tu comentario de qué te parece hasta ahora lo que estamos compartiendo en esta serie. Y si no te has suscrito, hazlo para que no te pierdas lo que continúa aquí en Jesús y el pensar con el corazón. Un abrazo.